Ya está con nosotros nuestra coach y le damos la bienvenida a Nadia Arabi ¡Hola ¡Oh! Nadia Arabi ¡Bienvenida! Ah, hermosa, ¿cómo estamos? Bien? Bienvenida. Muy bien. Bienvenida. Gracias. Eh, me gusta el tema de hoy, contanos de qué, de qué vamos a hablar. Vamos a hablar sobre la automotivación. Uh -huh. ¿sí? Como qué interesante Uno, esto. claro, uno tiene que tomar acción sobre eso. Sí, porque en definitiva, siempre o, o nos pasa por lo general esto de tener ganas de hacer algo distinto, sí. o de emprender, o de cambiar de laburo pero a veces te quedas solo con las ganas y muere ahí. Sí, es el mayor problema que tenemos con la automotivación, uh -huh. o sea, el problema es la falta de acción Exacto. ante aquello que quiero lograr. Uh -huh. Entonces, yo tengo una idea, tengo quiero hacer tal cosa, quiero estar mejor, no solamente quiero lograr algo, me quiero sentir mejor. Sin embargo, en el momento de accionar es donde me freno, uh -huh. ¿sí? Y muchas veces también tiene que ver porque hay tres pasos que están antes de quizás lograr ese objetivo y mantenerme automotivado con la tarea que estoy haciendo, a ver, ¿sí? Son? Y uno de ellos es la autonomía. ¿Qué quiere decir la autonomía? La autonomía de yo poder salir a hacer aquello que quiero lograr, no depender de un otro, ¿sí? Uh -huh. Esto de, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de las minutas de Amadeo que estuvo recién, ¿sí? ¿sí? Esto de... Que las minutas de él están digamos como pensadas por él y armadas por él y se pone contento pues bueno, se motiva a seguir para, dijiste pensadas <risa> armadas bueno, bueno, bueno, bueno chequemos craniadas <risa> <Vale. tranquilo, amigo, risa> por él ¿sí? entonces él se motiva se motiva a seguir adelante porque él es capaz de hacerlo ¿sí? Ah, ¿sí? capaz de armarlo sí sí sí el exacto club de fans que tiene exacto. Y entonces Allá. Cada vez busca cosas peores Porque a la gente le gusta Chicos, digamos todo, Por Porque la gente Hay, hay que, que ver cuál es masoquista. el fin De la minuta claro. Que es divertir a la gente Totalmente. Que está en línea Sí, con eso el segundo paso es dar valor, dar valor con aquello que yo me quiero motivar, uh -huh. que tenga un valor para mí y que tenga un valor quizás para a, a lo que brindo con mis servicios. Sí. Ahí la minuta sepultada, ¿no? Con el tema valor. Sí, pero capaz pues que qué, vos le no estás porque... dando valor porque estás dando alegría. Claro, ah, no ah, le pongas una connotación ah, mayor de alegría. Ah, claro. Bien, bien, bien, bien. Entonces tiene que haber, puedo ser, tengo que ser autónomo en aquello que yo quiero lograr, tengo que dar un valor y tiene que estar acompañado con habilidades. Con una habilidad que yo puedo llegar a llevar adelante. Hasta ahí se ah, llama. Ahí se ama. Ahí no. Se, sí. ahí, sí, venía abajo, ama bien. solo mueve las orejas. Ve. Sí, nada. Bueno, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira la Esa es la habilidad vida. de él. Por eso él llegó y pasó el casting, digamos. Él mostró la orejita. Ahí está, y ahí fue. Entonces, si nos ponemos a trabajar sobre esas tres cosas, sí, y yo voy haciendo cositas un pasito y me voy automotivando, pero sí. siempre desde el hacer, tengo más chance de lograr sí de aquello que quiero lograr. Uh -huh. Y en, a día a día, esto es una cuestión de todos los días, no es claro. una cuestión de, de, bueno, hoy día tengo una idea, me motivo dos, dos días y bueno, después... Bueno, pero ¿cómo hacemos para que eso se mantenga en el tiempo? Bien. Porque también los días pasan y si ya un día no hice nada, ya me siento mal, dos Exactamente. días... Exactamente. Y bueno, ya me quedo en la zona de confort, que tal vez no es confortable, pero... Estoy. Me quedo cómodo. Uh -huh. exacto. Primero me tiene que identificar aquello que quiero lograr, uh -huh. ¿sí? Eso es importante, porque a veces, no sé si les pasa, que ustedes ven un montón de frases dando vuelta, de si estos 10 estos pasos te van a servir, pero en realidad capaz que eso no me identifica tanto, claro, ¿sí? Claro. O quizás que, no sé, mi, mi canal por donde me ingresa mejor la información, es más lo auditivo, uh -huh. y entra mejor quizás algo que yo escucho, un podcast o alguna charla, o escuchar no sé en el programa un ratito alguna sección claro, y saber cómo eso inspirarse. me permite claro, saber cómo inspirarme, porque si yo soy más auditivo, todo lo que tiene que ver con el sonido a mí me motiva mucho más. Uh -huh. Si yo soy más visual, yo puedo ver una película, puedo ver un mentor, pero estar mirándolo, ¿sí? Y eso me va a motivar o viendo cómo hace alguien algo. Claro, ¿sí? ah, Y si soy más kinestésico, tengo que vivir experiencias y así yo me voy a motivar. Sí. Y Entonces, qué es los pequeños resultados, porque también eso es motiv motivador, sí. digo, si yo veo que lo que estoy haciendo tiene un pequeño resultado, ya me siento más motivado para el día siguiente. Exactamente, hay que, hay que festejarlos, de claro. hecho, hay que, hay que, aunque los, sean chiquitos. Aunque sean chiquitos. De hecho, hay un, un coach que era el entrenador de la Vuelta Ciclística de Francia, de uno de los equipos, y él se planteó la mejora del, del 1%. Es todos los días 1% mejorar en pequeñas cositas. Ya sea en el color que se usa, hasta el color que se usaba en el camión que traslaba las bicicletas, hasta eso, cambió el tipo de pintura. Pasa que si uno por ahí eh, piensa en mucho más grande, el 50% y no lo alcanzás, te frustras Exactamente. El 50% es alcanzable y lo puedes Y eso lograr, es verdaderamente ¿no? lo que a uno lo va motivando, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo uno se tiene que identificar con eso que quiere ir logrando. Claro. Si yo quiero, no sé, lograr eh, un estilo de vida, no, por, vamos a poner un ejemplo, no sé, quiero dejar de comer carne definitivamente. Y en realidad, no sé si en el fondo querés dejar de hacerlo, ¿sí? Claro. Tal vez es Tal vez, comer más verduras. Quizás es cambiar un poquito uh -huh. hasta que logres realmente ese objetivo, ¿sí? sí. Claro. Y que puedas ir modificando pequeños pasos para lograr hacerlo, porque uh -huh. si no... Te frustras a la primera, Ajá. como dice ver. Y, y sirve esto de anotarse las cosas que quiero para después no olvidarlas o tal vez no tener, viste, mate, cosas, cosas acumuladas en la cabeza al Pepe. Sirve que... un montón, okay. sí, sirve un montón porque justamente yo lo saco de mi cabeza y lo plasmo y lo miro de, desde afuera. Uh -huh. Entonces es un elemento que cuando yo estoy un poco desordenado, cuando quiero lograr algo, el escribirlo, además que está conectada la mano con el cerebro, hace que yo genere conexiones neuronales claro. y yo le estoy dando una orden a mi cerebro. Ah, okay. Entonces es muy importante hacer decretos en posibilidades. Positivos, pequeños objetivos. ¿Decretos ¿Mm? en positivo qué es? Un decreto en eh, positivo es decir, yo puedo, por ejemplo. Ajá, ¿sí? Yo voy a... No a sé. fin de año voy a estar recibida, por claro, ejemplo. Claro, yo me recibo a fin de año. Un uh -huh. objetivo, perdón. Claro, y siempre en positivo es tratar de poner aquello, aquello que quiero lograr y no aquello que quiero evitar. Ah. ¿sí? Si vos querés hacer un decreto es decir, eh, no quiero comer más azúcar, en realidad el decreto positivo es quiero comer más saludable. Ah, perfecto. O quiero, no sé, consumir otro tipo de alimentos. Bien. En el caso, o... Sí, que eres una pareja? Eso, ir hacia lo que quieres. Eso funciona. Eso funciona. Hacerlo claro. en positivo funciona. Y hacer cosas para que eso suceda. Claro, claro es muy importante. importante. Y si a mí me cuesta no la mal. motivación, poner eh, ¿mis compañeras me pueden empujar a eso? Sí, sí, podemos buscar para Más apoyo. que a mí no me salga por. Sí, yo siempre digo que hay que hacer equipo, uh -huh. con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, si vos estás en plan de mejorar tu calidad de vida y, y de repente eh, depende de vos o vos tenés influencia sobre lo que pasa en ese lugar, aprovechalo. Uh -huh. sí. Sí. Por ejemplo, la otra vez trabajé con un chico donde quería mejorar su alimentación. Entonces, Pero ¿qué pasaba? En, en su oficina y a su secretaria le decía, bueno, tenés caramelos, tenés dulces, y le digo, ¿por qué no haces una modificación y empezás a tener frutas, fruta. licuados? Claro. Y se no lo había pensado. Entonces, ese lugar, ese que era un foco de estrés para él, en realidad de adrenalina, no de estrés, claro. él lo, lo reconfiguró, entonces Laura, cuando le da alguna situación, porque está porque trabaja para en la bolsa, entonces ah. tiene como una, un estrés importante... Entonces, cuando está en esa situación, él en vez de ir a picotear un dulce, va y eso lo elimina, lo corre claro. y va sobre, digamos, la, la... Se agarra una bananita, ¡tráeme el dulce de leche! ¡Claro! Ah, no, con no, la no, banana no. está. Pero sí, hay Solo... que hacer equipo. Hay que bueno, hacer... en las casas igual, la casa que come mal, uno por decantación come mal. Claro, Exacto. en la familia. En la familia. Sí. Y la inacción también puede tener que ver con el... Eh, autosabotearme, digo, sí. como me da miedo que no lo logro, que no lo voy a lograr, entonces ni empiezo porque ya me da inseguridad. Sí, totalmente. Y, y hay una, una pregunta clave clave, ¿qué pasa si lo logro? ¿Sí? Muchas veces, y esto lo veo mucho en, en consultorio, cuando trabajo con las personas que te dicen, bueno, quiero mejorar mi situación con mi emprendimiento como empresa bueno, pero ¿qué pasa si lográs ser una mujer exitosa, con dinero ¿sí? y que toma decisiones? ¿Dónde queda todo el resto? ¿Sí? Sobre todo si venís de un sistema donde siempre fue el hombre el que hizo, el que proveyó, si sí, en realidad la mujer por ahí no tenía tanto, tanto poder para la toma de decisiones, ¿dónde queda esa mujer exitosa dentro de todo un sistema? Entonces esto es ¿Qué pasaría si te abre un abanico de posibilidades de ver que por qué estás ese boicot de esa persona? que ¿Por qué no seguís avanzando y por qué no seguís creciendo? sí ¿O por qué no seguís la otra vez es que contaba el ejemplo del, del ciclista claro, que, no ganar, que no quería ganar la carrera y se autoboycoteaba antes porque inconscientemente su era, porque su papá era campeón? Ajá. Entonces esa persona se autoboycoteaba antes de llegar al éxito porque es ¿Qué pasaría si y soy más que papá y qué pasa si soy más que papá? Si papá siempre decía, que le da el mejor? Uh -huh. Entonces, todo eso, hay toda una connotación emocional que está detrás, que hace que yo no logre y que me baje a la primera, ¿sí? Y que hay un montón de cosas que se pueden dar. Y también esto de pensar en las, lo que decías, las em, proyecciones y esto positivo, también decir, hacerte esta pregunta de, ¿Por qué? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? No, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Exactamente. ¿no? Sacar lo negativo y buscarle lo positivo en definitiva, que es lo que buscamos. Exactamente, sí. Yo siempre digo que o sea ya no hay tiempo para estar viviendo en automático, es claro. una realidad. Sí. Ya no hay tiempo para seguir haciéndonos problemas, pero no es porque se va a terminar el tiempo, sino porque ya pasamos mucho uh -huh. y me parece que si tenés una pequeña incomodidad, pregúntatelo, elegí divertirte, elegí mirar programas como este, elegí informarte... ¿Querés quieres entrar a la información, entrar, pero salir rápido. O sea, no dejes que, que lo que. Algunas cuestiones, claro, acompañan externas, externas te van a estar en un. Mm -hmm. Va la promo Nadia. Esto también. Va Ya le estamos armando <ríe> la promo nueva a Sosita, te digo. No, la otra sí, sí, estaba buenísima. Falta que la haga nada más, ¿no? No, pero si la está laburando muy bien, Sosita, tendríamos. está full. Es más, me dijo que se tiene motivación. ¿Está muy motivada mm, no, no, la Navidad? No, ¿La motivación? La motivación que maneja Sosita. Sí, sí, sí. Nadia, siempre es un placer tenerte. Aprendimos mucho. Y esperamos haber motivado muchos que estén del otro lado que se en esta tarde. A hacer un montón. <ríe> Tal cual, gracias.